Hola chicos, como sabrán, ya no subiré vídeos a este canal, los vídeos de este canal seguirán estando disponibles, pero ya no se subirá ningún video a este canal, en cambio, me mudaré al canal que está en la descripción, así que esperan, vayan a suscribirse al canal en la descripción y en el comentario fijado, una cosa más, si quieren volver a ver los dislikes, también vayan a los links que están en la descripción, bueno, fue un gusto estar con ustedes en este canal, hasta la próxima y nos vemos en el otro canal.